iniciando, Estamos en vivo. Okay. Ya hay cuatro segundos. Bueno, claro. Vamos. Bueno. Listo. Estamos en vivo. Listo. Okay. Estamos en el restaurante Guani. Es un lugar increíble. Tenía muchas ganas de mostrárselo y podríamos haber hecho un video, pero qué mejor que hagamos una transmisión. Tenemos aquí a los artistas que han pues plasmado gran parte de la historia de Bolivia en este lugar, pero ellos nos van a explicar mejor. ¿Cuál es su nombre? Hola, que tal? bienvenidos primero a la peña Huari. Eh, este espacio es un espacio sobre todo de arte, salió del imaginario de nuestro gran amigo Emanuel Miguel Albán. Emanuel Miguel Albán consiguió esto con la idea de crear la magia de Bolivia. Y nosotros, Mario Carrera Marcilla, María de, de Salinas hemos sido quienes hemos plasmado gran parte de sus ideas, hemos confuncionado lo que él pensaba conjuntamente a lo que nosotros hemos podido crear en ese espacio, ¿no? eh, Venir a la Peñahori es venir a un espacio mágico, ver la magia de Bolivia, plasmada en su arte, plasmada en su música, plasmada en su danza, en su comida. Es, una, es un pequeño viaje a todo lo que significa Bolivia. Así es que vamos a tener una... Visita extraordinaria desde Bolivia para todo el mundo. Espero lo disfruten y aquí comenzamos. Bienvenidos. Sí, a, a pasar. Bien, sí, sí. eh, Secosillo empieza con esa, esta escalera de subida, estas gradas de subida que nos muestran primero la invitación de los músicos de la música a subir a la Peñaguari. Entonces, okay. esa primera parte le trata a las tiras profundas, el latípano sí. profundo, con sus danzas. Y los la magia de la música andina, los vientos, para ir avanzando de a poquito, vamos subiendo de a poquito, con los personajes que son propios de la mitología y de la danza andina, ¿no? Okay, Ahí, aquí en, tenemos. Esencial hay que ver este personaje acá del medio que es el Hachatata Danzanti, Ajá. que es un personaje del del antiplano que lo que se presenta es eh, eh, el transitar entre la vida y la muerte ¿no? el ¿Cómo dices que se llama? Hachatata danzanti así dice, Hachatata danzanti Sí, como el gran padre de la danza más o menos. ¿Por qué tiene ese rostro tan raro? Ya bueno, eh, hay muchas simbologías en relación con los demonios, con lo demoníaco, con, con lo que tiene que ver con el supa y Con la esencia de la muerte, Bolivia es un país que, que tiene mucha relación con la muerte Ok En todas sus, sus ceremonias, en todo su, su sincronismo y en ese ejemplo, él, por ejemplo, el Hachatata Danzanti es aquel que tiene que danzar hasta morir para poder generar abundancia, para poder generar riqueza, para llevarse los males, los pecados de los, del pueblo, ¿no? Por el que está haciendo, es una especie de sacrificio que se hacía antes. Bueno, ahora no se lo hace, solamente se hace la presentación del mismo, ¿no? Okay. Es una danza muy ceremonial que va acompañada de los personajes estos que son los cursillos. ¿Cómo se si llaman estos? Pues, cusillos. Sí, sí, los, los cusillos son la especie de arlequiñas, son ¿no? los son los que, se, que, que ponen oh. la montaña. La, la es una reminiscencia, ¿no? A los arlequines de los ¿no? Es como una sátira también ahí. Sí, yo vi un video, hay un video de una canción donde sale este, pero no lo conocía. Pensé que era una representación del video, pero no, y este video está grabado aquí en Bolivia. Entonces, este es el cusillo. cusillo. cusillo. Un, bufón, un bufón, ¿no es cierto? Y todos ellos acompañan al Hachatata Danzanti, Ajá. después de la fiesta, de lo que es eh, la bebida, la comida, la fiesta, y todos van bailando, okay. pero en un momento eh, el Hachatata Danzanti se va solo y danza hasta morir. ¿no? Danza hasta morir. Hasta morir, hasta es hasta el morir. sacrificio que, que wow. hacía la tierra, ¿no? le daban todo, comida, ah. bebida, todo, y lo acompañaban hasta donde podían, pero de ahí él tenía que seguir danzando hasta morir. ¿Y él es eh, masculino o femenino? Masculino Es masculino, veo que tiene un tipo como de... Sí, tiene bien, Pasa que mucho, o sea, es una simbiosis con lo que los españoles han traído, ¿no? Ajá. Ah. Entonces, entre burla y entre mitología, han ido mezclando el pueblo, boliviano es un pueblo que... Ha logrado sobrevivir su cultura mezclándose sí. con las que han venido adelante claro. ¿no? y ha logrado producir otro tipo de, de, de, de expresiones que son eso, no son una mezcla, es un, es un barroco. Sí, mezcla, sí, es, es, es increíble, preso, ¿no? por eso quería venir a este lugar, porque en verdad aquí hay colores, texturas, hasta parece que olores, eso sea, es increíble. Veo esa parte de allá arriba, vamos a, a centrarnos ahora en este para ir de cuadro en cuadro. Este lo pintaron también ustedes. Sí, muchos de los cuadros, la mayoría están representadas por nosotros. Ajá. Pasa que eh, muchos de los cuadros que están aquí vienen de otros ambientes que Manuel había creado, ¿no? Okay. Teníamos un ambiente okay. en la ciudad del Alto que se llamaba el, el Sinchipuma, ah. que tenía que ser una parada turística, ¿no? Una especie de, de momento antes de subir a las montañas. Okay. Entonces ahí se va creando una magia completamente distinta, diferente a lo que es el Wari, y esta obra viene precisamente de ahí, ¿no? Viene ah. Sinchi Puma es que el personaje central es este guerrero Puma, el guerrero Puma. Este es el personaje principal Sí, es que el Sinchi Puma, el guerrero Puma El guerrero Puma, el guerrero Puma. Sí, sí. Me, me representa mucho como a los guerreros jaguares allá en México Yo tenía mucha curiosidad de quién era Entonces este es el Sinchi Puma Es el Sinchi uh -huh. ¿Y quién lo está recibiendo? Porque estos serían como una especie de guerreros y sacerdotes en el tiempo de, de Tijuana ¿No? el encario, es como si estuvieran preparándose todos los guerreros para, para ir a la batalla y están recibiendo la, la, la bendición ¿no? de, su, de, su, de su sacerdote. Perfecto. Entonces, eh, está pensando mucho en esa magia de los Andes, no ese tipo sí. al estar en el alto Ajá. era más un espacio que se presentaba, lo andino, ¿no? netamente lo, lo okay. andino. Entonces, sí. Acabemos una cultura precolombina completa okay. Y acá vemos ya, ya una, una simbiosis, una, con, simbiosis. Con lo que, con lo que ha sido España ¿no? Colombia Con España. La colonia y todo eso Perfecto, sigamos subiendo okay. Porque todo este lugar es increíble No increíble, maravilloso Yo lo vi por internet y dije Yo quiero ir a ese lugar Y conocer la historia de estos cuadros Tenemos este Es impresionante Es algo grotesco Es el infierno es el infierno. Esto también era parte de lo que era el Sinchipoma. El, el, el lugar allá, cuando Manuel abrimos. él tenía la idea de crear el infierno andino, ¿no? Ajá. Un espacio donde eh, se podía apreciar la interpretación y la vista de los andinos acerca del infierno, ¿no? Okay. Acá en los Andes no, no tenemos conciencia de lo que es el infierno, ¿no? ni el bien ni el mal. Acá eh, el misticismo es, es circular, ¿no? Tú, una vez que falleces, haces un un recorrido y regresas nuevamente para, para regenerar en, en, en tus hijos, regenerar en tus tías, en tu mundo. ¿no? no existe eso del cielo de la tierra. El cielo de la tierra fue traído por los, por los españoles. ¿no? Okay. Entonces para nosotros el infierno es más bien una especie de, de, de espacio distinto, diferente, donde nosotros plasmamos los odores que nos presenta la iglesia, los castigos y los demás, y sí. los interpretamos no como eso, sino más bien como una forma de ver otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de esencia. ¿Por qué en esta parte de arriba hay un sapo con monedas para, aparentemente de oro, una serpiente y una arca igual de oro? ¿Qué pasa ahí? Hay mucha de la magia de lo que es el, el mundo andino está representado en este cuadro, que en realidad ese representa la avaricia, era una idea de generar los siete pecados capitales dentro del infierno ah, andino, que era perfecto. todo un piso allá en Sinchipoma. sinchipoma sí. Entonces lograron plasmar pues, solamente dos de las obras porque luego tuvimos que ceder el espacio por distintas razones. Pero esto se presenta entre mucho, el sapo representa la abundancia, ¿no? Sí. La abundancia. El oro es lo que los españoles nos han traído, lo que ellos han pretendido sacar de acá, porque el oro son, si, simplemente, en algún mundo andino, tenía una, una, una sensación ritual, ¿no? era como parte de, de, de las realidades, no era una cuestión monetaria, no era una cuestión que tuviera precio. ¿no? Oye, aquí veo un demonio que le está pues, eh, dando de beber como oro caliente, ¿no? oro, oro derretido a un español. Exacto, porque son ellos los que trajeron la avaricia, son ellos los que trajeron la codicia, ¿no? Porque sí. eso no, no lo conocían acá en nuestros ancestros, ¿no? Sí. Entonces se trata de que en el infierno andino, los, los personajes andinos disfrutan del espacio, disfrutan del mundo, del mundo del infierno, y los españoles eh, lo sufren, ¿no? Lo sufren, esa avaricia, codicia que tenían, al final lo están sufriendo en el infierno, vemos otro demonio ahí que le está metiendo monedas a a un cuerpo. Esta imaginación para hacer la obra, ¿de quién fue? ¿Quién tiene esta mente para hacerlo? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos imaginó no tal cuadro? Como, te, como les decía, lo hemos ido pensando. Lo hemos Mira, ido yo puedo pensar cosas mucho, ¿no? feas, pero ¿eso? <risa> eso... Eso ya habla de algo... No, en verdad es mucho, increíble. Maravilloso. Muchas de, las, de, las, de las noches que pasábamos acá en la Peña Guari con Emanuel, teturias largas, eh, con el show nuestro, sí. y con el show, con la música sonando a todo volumen, nos servía ¿no? para ir generando y creando ideas. ¿no? Emanuel era una persona mágica, tenía muchas sí. ideas. A veces grotescas, a veces muy, muy, muy geniales, ¿no? Cosas, mucho esas cosas, ¿no? sí. muchos espacios para Entonces, Nosotros demostramos los conceptos, las ideas y sí. generalmente tendía a que seamos mucho más fuertes, más, fuertes. más directos, ¿no? Claro, yo creo que exactamente eso que me mencionas de, de Manuel, el, el tratar no solamente de representar, sino de que tengan la fuerza de impresión sí. hacia las personas. Yo veo estos cuadros y de verdad siento algo fuerte. Y también estamos con este personaje principal, que es el que nos recibe en la entrada, ¿quién es? Bueno, la mayor parte de los maniquíes que vemos aquí son las representaciones de los personajes andinos ¿no? entre caporales, entre movellos, entre diablos, este, el carnaval que está que estar representado en nuestro espacio, el Wario lo que trata de representar es eso, esencialmente la música de Bolivia, ¿no? Ok, el es lo que... que vemos antes. Exacto, lo que aquí en este lugar quiere representar es la música. El baile, sí, el baile, la, la comida. ¿no? Y este entonces es un, no es un caporal. caporal. No, yo pensé que era como el diablo, así si de inicio. Yo, como extranjero, desconociendo pues, la cultura, me imaginé que este era un diablo. Es un caporal. Los caporales, en la danza de los caporales, eran los negros eh, que se convertían capataces, ¿no? Los que hablan de Chicotes manejaban a todo el pueblo, a su propia raza, a a los ¿no? a los sabros que vinieron acá traídos como esclavos para, primero los trajeron a Potosí para que se iban a la mina, pero como ellos eh, no tenían, no podían soportar la altura, no podían soportar los fríos, los llevaron al sector de los yungas, ah, okay. se pusieron a hacer siempre helados, porque yeah. las poblaciones apresaron a los yungas, ¿no? Sí. Los capataces eran los caporales, los negros, sí. que se encargaban de justiciar a, su propia, a su propia raza, traicioneros, sí. vendidos. Sí. Vendidos, <risa> <en español. risa> por eso es que tienen trajes españoles. Una sí. cuestión sí. de supervivencia también, claro, ¿no exacto. es cierto? Tenían nomás que adecuarse a los... Exactamente. Pero también, todo lo que en la cultura es una simbiosis, ¿no? Eh, se mantiene mucho lo que era antes y lo que nos han traído, y ahí hay una, una mezcla total de, de, de símbolos, de iconos, de ideas, Así es. en todo, en todo en general. ¿no? Claro, sí. El juzgar estaría un poco eh, pensado, porque como mencionas, pues era una forma de sobrevivir en un tiempo tan precario, tan, claro, difícil, tan agobiante para estas personas que venían como esclavos. Ahora, eso termina siendo el recibimiento del, ¿me mencionaste el nombre? El que es el guerrero Puma. ¿no? Sinchipuma. Entonces, es son varios guerreros eh, que van llegando de distintos lados. Varios uh -huh. guerreros de diferentes provincias, de diferentes uh -huh. uh -huh. lugares, ¿no? Los guerreros de las montañas, wow. que eran los cóndores, o los kundos, sí. que venían emplumados, porque existen las tradiciones wow. escritas al respecto. Los guerreros de los llanos, los que venían acompañados de los no plumares, con plumas muy vistos. Los que se los de los lagos, los que venían del lado del de de lago. De increíbles es una bien. simbiosis de ese, de ese pensamiento que se nota ¿no? en, en, la, en el imaginario sí. y en la simbología de Guanacota, sobre todo, van a estar representados. ¿no? Así es. Tenemos aquí a una señorita que también nos da el recibimiento. ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Cuál es la caporal ¿no? de la danza del caporal? La caporal. Ella, a diferencia del caporal, es buena. Bueno, sí. Ponte que el caporal era el único ser que manejaba todos los danzantes, ¿no? Sí. Y el caporal venía representado principalmente en la danza de los negritos, sí. los hundikis. Y después se fue pues, estilizándose la danza del caporal. ¿no? Ah, se estiliza sí, y sí. ahora son las mujeres que o este sea, traje ¿no? Claro, es una es una danza que comparte mucho la feminidad y sí. mucho el, el, el, el, la fuerza del, del joven, ¿no? El, el joven danzarín, el, el joven bailarín. Es una danza más para jóvenes, el, el caporal, ¿no? Yeah. Y el, el, el sambo caporal, este es un sambo caporal, es como que se incluye y sale de la, de, de la danza del caporal. Okay. Pero permanece más bien lo de los tundiquis o la danza de los negritos, ¿no? Perfecto. Yo ayer bailé con una de estas señoritas. Me hicieron bailar porque no bailo mucho. Dicen que soy un tronco, <risa> pero no, no podía dejar pasar la oportunidad y bailé con una señorita, la caporala. La caporal. La caporal. Vamos a, a continuar. Porque esto está maravilloso. Bueno, de este lado vemos ¿no? aquí una pequeña licencia de la danza de los morenos. Pues estos son los morenos antiguos, ¿no? Los que viven de, del lago. Los morenos. morenos, sí. la danza de los morenos. Que es igual eh, la celebración de los morenos, es la celebración de los negros esclavos que viven cargando sus cadenas. Es una danza pesada, ¿no? Okay. Los trajes son muy pesados y es un paso lento, es un danza muy lento, acompasado. Ah, sí. son de su, de su música. ¿no? Ellos vienen del agua y van llegando de poco hacia, hacia la ciudad para mostrarnos lo que ya sería el, el carnaval en la ciudad. Aquí ¿no? entramos a la ciudad de La Paz sí. y en la ciudad de La Paz entramos a lo que es la calle Sagárnaga, la iglesia de San Francisco y llegamos a la peña Peñaguá. Esta entrada es mostrar eso, ¿no? sí. como la danza y los danzarines y los bailarines van invitando al público a ingresar a lo que es la, la peña Wally, ¿no? Sí. Entonces dividen todos, los indígenas de la zona. Y los negros que llegan esclavizados y forman su propia cultura en no, estas tierras. La Morena ya en sí es una total simbiosis del pensamiento andino con el pensamiento español, ¿no? el mestizo, el criollo. ¿no? Y muchos de los personajes que vienen adelante vienen fusionados de esas ideas, ¿no? de lo que se tenía como ancestro, como acervo, hasta lo que se tiene como, como danzas españolas, las con ¿no? sí. melodías españolas Tocadas con instrumentos nativos andinos Y luego compulsionando ambos ah, Para crear sí. la música que es el folclore boliviano Con ¿no? razones tan, tan ricas Porque exactamente hay una mezcla ahí De dos tierras diferentes Y dos instrumentos, bailes y figuras wow. Si sí, pasa que el, el, el, el boliviano es una persona Muy creativa ¿no? o sea, tiene sí. de crear, Sobre todo lo que encuentra Crea nuevas en cosas, ¿no? Genial, esta es la entrada del, del restaurante. De que el el Wari. es demonio, ¿no? Porque es ah, Wari que es está. demonio, uh -huh. me encanta, me encanta. Vamos a, a conocer esta historia que me antes de iniciar la transmisión me platicaban, que este lugar es gracias a esta persona. Sí, el primer mural al ingresar eh, nos da eh, la invitación de Emanuel Mier, que está aquí, se él eh, viajó mucho, ¿no? conocía mucho mundo y sobre todo le encantaba Alemania y por supuesto Italia. O sea, él quería presentarse como un ser eh, italiano, ¿no? como un personaje italiano antiguo, haciendo el seguimiento a lo que sería la Peñaguar, invitándote a servirte una copa. Una copa de vino, ¿no? Entonces, esta, este mural está concebido para acompañar el salapá. El salapá, generalmente, lo servimos acá, sí. con todos los productos. El que hay es que, que sea colorido en cuanto a la comida, en cuanto a los elementos que se pueden visitar, ¿no? Bien. Hasta acompañado de personajes de la época, más o menos, estaríamos hablando del comienzo de la colonia, ¿no? Okay. la idea de Manuel de la colonia es que fuera de, de la del español y, y, y su espada y lo que sucedió, ¿no? Ok. Sino más bien una especie de colonia donde compartamos nuestros gustos, compartamos nuestros colores, la. compartamos nuestra alegría, ¿no? Entonces, el vino resulta mucho de, esa, de la simbiosis de lo que ha sucedido con la colonia, ¿no? Por eso es que las dos de aves, árboles de vino. Sí. y el vino y la invitación no trae la, en la mano la espada, trae una copa no, y una de vino, vino invitándote a, a servirte a la copa de vino, vino. mucho del espíritu que Manuel sí. tenía cuando te llegabas acá, Manuel te recibía con los brazos brazo okay. con su sonrisa plena y te, te invitaba a ser parte de su magia ¿no? de este mundo. precisamente lo que estamos viendo su Exactamente. magia Exactamente. el bodegón por ejemplo, eh, se representa mucho de lo que es la riqueza que hay en, en nuestra tierra ¿no? la okay. Esa abundancia de productos, o sea, y de lo mejor, ¿no?, productos riquísimos, que se mimetiza también con los productos cuando están aquí para servirse, que es el, el salabar donde tienes un montón de, de... para degustar, ¿no? Para degustar. Exactamente. Muy bien. Pasemos a, a esta área de acá, en donde tenemos la representación de otros personajes, son danzantes. Sí, ya son distintos danzantes que se van... Mostrando, ¿no? Con sí. función a, a, a, a las danzas del fútbol. De, de, de este de me llama andinos. mucho la atención, tiene un rostro de cerdo y como pelo, ¿verdad? Sí, es un Jucumari. Oso Jucumari. Oso Jucumari. Oso jucumari. jucumari. Sí. ¿Qué? Es el oso andino, ¿no? Un oso andino. Sí, que en los pueblos andinos para bailar los representan así, ¿no? Con una especie de cara de cerdo. Las máscaras son propiamente influencias del lado español, ¿no? Ok, oso Jucumari. Y en la mano trae trae una, una escoba de paja, ¿no? es como, un, como una, la paja brava del, del altiplano, sí. que sirve para limpiar y para, para botar los malos espíritus, ¿no? Wow. Wow. Y acá tenemos este ah, se llama sí, sí. un sí. pacajaque que es una de representación del guerrero español, ¿no? Por eso tiene esa cara de, de rosada, ¿no? Con sí. esas chapas, rojas azules de ojos azules, ¿no? Hay máscaras en, más en chapas que tienen las mismas características, que son idénticas casi, casi. Entonces, Mucho de la representación de del, del español, lo que nos ha dejado la religión española, tiene ese rostro, ¿no? Las vírgenes, Ajá. los niños de, de, de, de, de, en Navidad, por ejemplo, la representación de del que grandes pestañas, grandes, <risa> las pestañas con grandes. las chapas bien marcadas. ¿no? Sí. Entonces, es como ellos veían a los, eh, a los, los españoles. españoles, los veían de, de una manera distinta. ¿no? Pasa que eh, en, en Bolivia la máscara tiene una importancia bien, bien, bien diferente, ¿no? es bien ritual, como que el bailarín cuando se pone la máscara se identifica con el personaje, con el que está bailando y se transforma. Persona. Por eso la pieza Caraba tiene mucho que ver con eso. Que a este, todos esos vienen tapados completamente. Y los otros bailarines les van a pie? Ah, sí, mira, este español está totalmente cubierto, ¿no? Lo que menciona. Trae guantes. Sabes que no, no, no tenía que dejar de ver el color diferente. Es oscura, morena. ¿no? Ah, wow. Y es nuevamente aquí tenemos la máscara de, del chamuco, del diablo. Sí, va no, es, a estar van a ver que en el Wari hay muchos, muchas máscaras. ¿no? ¿Por qué Manu... significa Wari? significa? Demonio. Demonio. Manuel era oreño, así que era de la tierra, de los diablos. ¿no? Sí, bueno, mucho. Hecho. De hecho, eso es impregnado acá. Vamos a, a pasar a, a los morales, aquí arriba son máscaras, ¿verdad? Máscaras de presentación de máscaras, de presentación de danzas. ¿Cuántas danzas existen en Bolivia? Uy, si bien, tienes un dato. Sí, sí, sí, sí, son tantas. Wow. Claro. Tan diferentes. ¡Wow! Es por zonas, ¿no? Porque cada zona tiene su, su, su danza en especial. Sí. Hay danzas que son mucho más fuertes, que son las que dominan, digamos, el, el espectro folclórico. Okay. La morenada, la diablada, que son las más representativas. Las más representativas. Ok. okay. Ahora regresamos a las figurillas. Okay. Vamos a ver este cuadro en donde vemos un ángel y. ¿Quién es este personaje? Un diablo, ¿no? El Supai. El Supai. Supai. Supai, sí, es como le decimos al diablo acá, el Supai. Pasa que eh, cuando los españoles nos trajeron la idea del diablo, nosotros teníamos nuestro propio personaje que se parecía al diablo. Ah, era el este sí es el Supai. Este sí es el diablo. Sí. Pero el Supai era una bueno. representación bien interesante porque Ajá. era un demonio que vivía en las comunidades de la tierra y su misión era proteger la riqueza de la tierra ¿no? okay. los españoles llegaron Ajá. abrieron la tierra y empezaron a extraer su, su, sus riquezas ¿no? okay. entonces su país se quedó y sedado y cuando los indios, los indígenas fueron arrastrados a las minas para trabajar como, como mineros forzados entonces el supa era quien los protegía y adentro de que no les pase absolutamente nada por eso en las minas aquí en Bolivia está el tío el tío, tío que es el es el como una representación del tío pasa que el tío es el guardián de la mina y el supa es el demonio que cuidaba ahí adentro a los mineros y sí, luego bueno. salía con ellos para estar en la fiesta juntamente con ellos que es la representación del carnaval de Oruro ¿no? el, el y, los supa y salen de la tierra y salen para proteger, entonces el indígena el andino lo ve al y como un protector, sí, y no como claro. los españoles lo veían como un castigador, ¿no? Como claro, por la hacer. religión que ellos traían. ¿Por qué hay un... No es serpiente, no es dragón, parece quimera, es algo tan extraño <risa> ese animal tres cabezas, que es? es... Es la mezcla de toda la magia que tiene, por ejemplo, el pueblo de ellos, ellos tienen símbolos e imágenes muy fuertes en su carnaval, ¿no? El sapo... El dragón, la serpiente Son parte de su mitología Entonces las máscaras se han ido cargando Y se han ido llenando de simbiosis De esos, de esos animales ¿no? Okay. Está increíble A mí que me gustan las criaturas raras Y todo este tipo de, de cosas Me llama mucho la atención Vemos la imagen religiosa que ¿Me preguntabas? No, dentro de la serpiente la serpiente, seguramente es por la parte de la tierra y... La tierra y, y las ideas que nos que nos trajo la religión, ¿no? Que se presenta aquí ese ángel, ese ángel o arcángel, que se presenta en el mundo barroco, el mundo de, de, de la iglesia. Lo que pretende estar aquí es dar esa sensación de la dualidad del mundo, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿sí? claro. entre lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que para los orillanos eh, puede ser que este sea el lado bueno y este sea el lado malo, ¿no? Ah, ok, Exacto. O Puede ser de forma invertida. Eso. Claro. Todo acompañado de, de los productos, de los productos que la la de, de, de, de mentos, ¿no? Entonces, el diablo ofreciéndote con la serpiente la tentación y el ángel ofreciéndote con, con, su, con sus semillas o con, su, con el trigo, con ¿Sí? sus colores blancas, ofreciéndote pan y pan ¿Qué técnica usaron para esto? Ole, mm -hmm. pues felicidades, son unas texturas increíbles y una representación maravillosa aquí se une el arte la la, la profe profe profesión que son al crear sus pinturas y además el concepto que tenía plasmado en la cabeza el señor Manuel verdad sí, Manuel. okay vamos a ver este video. cada vez se pone súper intereses más y más hay cosas que en mi vida había visto y eso es lo que llama la atención al mundo Seguramente cuando vienen los extranjeros y ven esto, se quedan impactados. ¿Qué es? Bueno, esa es una, es una cena, es una noche de, de, de personajes, o la mayor parte de los personajes de la danza boliviana, ¿no? Okay. Está ahí adelante, sentado de espaldas, lo vemos al sambo caporal, que lo veíamos ahí afuera. Wow. País, sí. aquí, tomando su cerveza. Este es el sambo El sambo caporal. Sí. Está sentado junto a los... En la mesa, en la mesa que era típica del guardia en el momento que pintamos este, este, este cuadro. ¿no? Sí. ¿Por qué esta, este personaje como angelical trae un casco? Es, es el ángel, es la representación del ángel en la llablada, ah, en la Miguel. Ah, ¿no? Viene okay. con, su, con su casco, viene con su espada y su escudo. ¿no? San Miguel se ha presentado desde, desde el punto de vista de los obreños. ¿no? ¿Sí? Y el que está en el centro que tiene un casco diferente eso son los ahí el achachi. ¿Cómo? Achachi, el moreno, el viejo moreno, el de la danza de la morenada. ¿no? Ah, ese de acá, por ejemplo, es un sí. moreno, un moreno de tropa, podemos decir no okay. que, está, que es eh, la parte principal de la danza, y el que está sentado achachi Ajá. es como el jefe de toda la, de toda la danza, el que va adelante es la figura de toda la la figura la de, la, de jefe en, en el momento de la danza. ¿no? La danza. Y está adelante una mujer, china supa y una mujer diablo. ¿no? China supa y mujer zumpai. diablo. Sí, sí, se ve maléfica. Que es la que acompaña en la danza de los diablos. ¿no? La es? parte de la aplicación, la parte curiosa. De la... Esta danza, entonces, todos son representados como con algún tipo de, de criatura diablada. Si tienen siempre sapos, tienen culebras, tienen dragones, hormigas. En su, ¿Tiene, en su, tiene que ver con las playas. Sí, de, de la con la mitología que tiene que ver con la historia de Oruro, básicamente. ¿No? Oruro es el, el, el, el espacio de la, de la riqueza folclórica en Bolivia. Oruro. En, en este mural también está de Manuel de Manuel eh, ahí está. Sí, ahí está en medio de todos sí. los, eh, los personajes de... compartiendo. ¿no? Algo sí. importante de él es que le gustaba compartir con toda su gente. Ah. Les gustaba invitarles lo mejor, darles abundancia. Nunca se esquinaba eh, de nada entonces él hace referencia también a eso en este sentido no compartir con todos después de, del baile del espectáculo, sentarnos a la mesa todos. Era un enamorado de su país y su cultura ¿verdad? Muchísimo, sí, muchísimo Encantado. Te un tarro de cerveza y, y comparte con una copa de vino Aquí ah, es lo interesante porque eh, la mujer que está sentada acá es una huaca tocori, es un personaje de la danza de los huacas, es la uh -huh. mujer lechera, la mujer que da, da abundancia, sí. entonces ella está tomando una copa de vino, ¿no? llevándole sacando un vaso de, de cerveza, como que están mezclando la, sí. la idea, ¿no? uh -huh. así va un, un ángel, un arcángel protector, es un arcabucero que está protegiendo y todo lo que está sucediendo en ese sí. espacio, ¿no? allá arriba eh, tenemos un toba que es de la región de los de los llanos de la esquina. Sí, con las plumas son las plumas de, la de los tobas al medio está el, el diablo el supay sí. que es el que está sirviendo la la cerveza compartiendo con él más o menos es como lo que veían acá adelante que antes era una especie de encuentro y paz pero aquí el ángel y el demonio ya están sentados en la misma mesa paseando, fumando, ya son parte de la ¿Podría ser una la concepción la como la de la cena, de la última cena? Sí, Podría que, tratar de, <risa> de relacionarlo, ¿no? Sí, Podríamos razón. relacionarlo. No, no como tal, sí. pero sí en, en la forma del... Conjunto. Son 12 personajes. En Son 12 este personajes también. En eso. Que Así que sí. Ahí está. está. Ahí el personaje en el fondo es un chuta. Ajá, es un el personaje cholero. paseño el chuta cholero, el que generalmente aparece en el carnaval en La Paz y que siempre va acompañado de dos cholitas bailando. Es un tipo. Wow. De río, ¿no? Es un mujeriego. Sí. ¿Cómo, estás, ¿cómo estás, se llama? Chuta. Chuta, chuta. chuta, chuta, chuta, chuta Estoy envuelto, envuelto en serpentina, que es la televisión del carnaval. ¿no? Y Emanuel también está envuelto en serpentina. En oh, ya. Chuta, cholero. Así les vamos a decir a todos los mujeres que nos estén viendo <risa> ahí en la transmisión. Chuta, chul, cholero. Vamos a pasar a este que es uno de los. A ver, pásale, pásale porque no quiero, sé, no este sé cómo ya. expresarlo. No sé cómo expresar este, este cuadro. Todavía no lo muestra primero que No, esta es una sorpresa porque lo que hemos visto es impresionante, pero esto está fuera de serie. ¿A quién? Antes de que lo veamos, ¿a quién se le ocurrió tanta cosa? A los bueno, dos. <risa> <risa> Como les digo, este cuadro que vamos a ver enseguida es, es, es parte de lo que era el infierno. En mí, ¿no? sí. Es parte de, esa, de ese pensar mucho en cómo sería el infierno. Si lo viéramos desde nuestro punto de vista, ¿no? Si obviando un poquito, la parte de la religión, el dolor, el castigo, la pena. Okay. Nosotros que convivimos con la danza de los diablos, nosotros que convivimos con la magia de la muerte, ¿cómo observaríamos esto, no? Desde, sacándonos ese, yeah. esa, ese día de religión, Ok, ¿sí? ¿todo completo? Vamos, sí, sí, vamos a... Por parte, si, si gustas, desde donde están los jabalíes ¿son jabalís acá abajo? Son, sí, esos chanchos. Donde, chanchos, son chanchos. ¿no? Chanchos que están comiéndose a una persona. Ahí, chanchos. Le comen el rostro y le comen el estómago. ¿A quién se le ocurre esa escena? <ríe> nadie quiere eso. Bueno, viene, viene de un montón de ideas que concibieron. Qué ¿no? ¿Sí? o sea, ¿Quiénes son los personajes que están en la esquina? La señora, este personaje con. Bueno, el que tiene cara de cerdo, Ajá. viene de, de algunas imágenes que encontramos del folclore español, del folclore italiano. Ahí es donde plasmamos esa sensación de que tenga que ser un cerdo relacionado con la parte de la comida, ¿no? Ok. Sí. Esto estamos presentando entonces la parte de la gula. La gula. Y trae un sapo. El sapo representa la maldad. Abundancia. Abundancia. Ok, ¿Eh? entonces este demonio trae abundancia. Mm, no, claro. pues lo que pasa es que la gula siempre está representada por la sensación oh, no. de que comes mucho, ¿no? Porque en el mundo, en el mundo andino, la comida es parte de la, de la fiesta. ¿no? El, el, el comer mucho, y comer bien. Cuando ustedes vayan a alguna fiesta ritual aquí en, en, en Bolivia, en La Paz, sí. eh, siempre está acompañada para muy gruesa, bien cargada de cosas. ¿no? Eso significa Los, los platos abundancia. son abundantes, los platos son grandes. Pareciera que no te los vas a acabar nunca, pero terminas comiendo todo, ¿no? Y sí. todo acompañado igual de abundante bebida, ¿no? Sobre, sobre todo cerveza en, en sí. cantidades, ¿no? Es parte de la, de, de, del pensamiento, de la, de la ritualidad en el jardín, ¿no? Claro. Este personaje es. Eh... Parece el, el demonio de la gula. Parece el principal, es el principal. Sí. El demonio de la gula. sí Wow, ese es, es, parece que está vivo. Algo importante sí. con ese personaje. <ríe> no se es, aparece. Es, es, cuando un, un, justamente cuando estábamos creando este, el boceto para este mural, eh, estábamos compartiendo en una mesa larga. Y, y Manuel siempre nos preguntaba cómo está la gula. Y, y estamos nos comiendo, ¿no? Y de pronto agarró y y todo el ¡Ah, ja, ja, ja, ja, ya sabe la gula, no entonces se empezó a como que queriendo inspirar sonificado? a personificando ah, entonces. no entonces eh, nos quedamos locos porque de verdad como que quería inspirarnos también para sí. para, claro para que lo plasmaran y, y era esa risa ¡Ah, ja, ja, ya sabe la gula, no y era wow. y como que nos quedó grabada y de alguna manera está no es de esencia de Jesús su... está grabado ahí parte de lo que Okay. Quedó complacido, ¿no? oh, Pero... sí, sí, Manuel sí. Ustedes fueron la mano de él Para plasmar las ideas E im imaginación que tenía Sí, porque Manuel era, era un artista ¿no? él, él, Era mágico él Hacía mucho teatro Significaba cosas, personajes uh -huh. Hacía un montón de voces eh, wow. te, creaba, te creaba Mundos distintos Era, un sí. era todo un personaje ¿no? Aquí vemos acompañado con una una china, una, una china, china, china. super gorda, ¿no? Una china super gorda. Abundante, abundante. ¿Querías decir algo? Que sí, tú? que todos están preguntando eh, quiénes son los autores de todo esto, los autores, los artistas, sí, sí, los son, los son, son los que, que son nos son están cosas. explicando ahorita toda la gente que está llegando tarde. Ellos son los artistas que hicieron las ideas de Manuel, las pudieron plasmar, ¿no? Aquí para, en La Paz. Para para la gente Hola, que ¿qué tal? Tarde. Mario, Mario Cariaga. Hola, ¿qué tal? María de Los Ángeles. Es un placer compartir con ustedes este mundo mágico del Wari. Wow, okay. Vamos, Aquí tenemos una... La vamos a censurar para YouTube porque no podemos mostrar desnudos. Nada, no es cierto. <risa> <risa> Oye, pero mira, este hombre que eh, también eh, gordo, le está metiendo algo... La boca, que ¿no? es toda basura, la basura de la comida que cae ahí, que está amontonada sí. Que ellos, los demonios, van recogiendo y van encajando o sea, luz, ¿no? Como parte de lo que es eh, el pensamiento del infierno español, ¿no? Donde supuestamente te van a castigar por una comiendo claro. una, hasta reventar ¿no? Lo disfrutas en vida, pero pues, si, si esto se vuelve un pecado, lo padeces en, en el infierno, infierno. Entonces, la idea es que todos los personajes españoles, todos los personajes de piel blanca son los que están siendo torturados y son todos los castigados, mientras que los personajes de otro andino están ahí en la mesa disfrutando la comida, disfrutando Exacto. la bebida. Aquí tenemos un cuy. Sí. Eh, es importante, de todo sí. lo que es el bodegón, por ejemplo, los Ajá. platos, todos los platos han sido preparados. O sea, los hemos visto en vivo y directo para poderlos pintar, les hemos hecho oh, fotos. Y mientras wow. los hemos tenido ahí, aprovechábamos para sacar lo más importante de los tonos generales. todos. No, sí. Entonces, cada plato ha sido realmente real primero. Estos eran reales. El bodegón, todo el bodegón fue real y lo reprodujeron al estarlo viendo en Exactamente. mesa. Exactamente. Eh, el rostro asado por ejemplo este, este es el rostro, rostro asado ¿no? eh, de cordero un que cordero. es un plato típico de oruro que es la cabeza del cordero te lo sirven así con sus lanas con y todo, todo con, y la el, lana, con sí. todo y la lana sí se ve sí. grotesco sí. pero ese es un Me platillo ando. tradicional sí, oruro, Wow, pues, con todo y lana sí. wow. lo vas como que desfresando y te lo vas pues a muy sí. es no, que eh, eso es, es muy el, complejo, visceral solo la cabeza que ¡Oh, impresionante cabeza, <risa> acá tenemos otro platillo no distingo qué es este platillo no no no parece Uy, carne no, ¿no? son necesitas carnes, ¿eh? carnes y aquí tenemos a, a, a, a los personajes andinos disfrutando de este festín y acá qué qué pasa aquí en esta última escena qué pasa ahí bueno ya le están empezando a castigar, ¿no? Ponte que en el lado, en el lado derecho que se representamos en arte como el lado de la vida, Ajá. está la fiesta en pleno, y en el lado izquierdo que es el lado de la muerte, comienza, oh, ¿no? La tortura comienza, el castigo. ¿eh? Acá en uno de los años el carnaval, primero disfrutamos de siete días de jodolio, de fiesta, de abundancia, y luego nos arrepentimos, ¿no? para contar pasó todo ya. <risa> sí, sí, claro. <risa> para que se vea todo. Ah, claro. Entonces, vamos, a, vamos a hacer una toma más a, amplia Porque para que vean completo eh, El mural, ¿cómo se titula? La Gula. La Gula. Muy bien. La bula. impresionante, es un trabajo... Soñado, ¿Sí? Rota, soñado, sí. sí. Tenemos ahí unos personajes que van acompañando todos los personajes de la, de, del mundo del folclore boliviano. ¿no? Esa, ejemplo, esa, digo, esa el máscara diablo, es maravillosa. Sí, sí, Diablos, están sí. está diablo, símbolos que es parte de la este este es el el cóndor, que es el parte de la danza andinas está siempre presente. Y este es otro el diablo. El, wari. El Wari, el Super. ¿Habrá algún lugar donde pudiera conseguir una máscara así? Bueno, sí, acá en La Paz puedes conseguir ¿no? ¿Sí? o sea, los mascareros. No, vale. En Oruro sí, vas a encontrar a las mejores en la zona de los Andes. No ¡Wow! No Vaya puedo y creerlo. Y las van a conseguir. No puedo creerlo, es, es hermoso. Vamos a continuar en la parte ahora, como veo es como precolombina. Sí, esto es parte de uno de los escenarios que tenía el Wari. Había un momento en que trabajábamos con dos escenarios. Entonces, la idea de esto es eh, generar una especie de espectáculo, ¿no? Que okay. se vaya sintiendo una sensación distinta. Entonces, la Puerta del Sol siempre ha sido una puerta para nosotros mágica, ¿no? El dimensional que te traslada a otras, otras dimensiones. Eh, una especie de Stargate. ¿no? La, la puerta dimensional. Al entrar sí. a esa puerta, todo te cambia. Y está genial que tiene rostros. Tiene rostros andinos. De lado, sí, de los lados. Sí, sí. Ahora, eh, el efecto es que sea un efecto en la noche, ¿no? Un que sabor, brille en la mucha, noche. Sí, con mucha ah, brille. Sí. Que hace que, los, que, los, que las luces iluminen el espectáculo. ¿no? Ahí sí, estamos no, viendo. No. Exactamente. Apagaron las luces y brilla la pintura. Se ve buenísimo. Y con las luces y todo esto. Son tonos de destellos, ¿verdad? Destellos, de claro. Genera la sensación de lo que queremos porque hay un grupo de músicos. músicos. Hay un grupo acá y un grupo en el escenario. Es una conjunción de dos grupos al mismo tiempo. Creo que hacen es generar la fiesta que queremos que se vea en, en todo el recorrido. ¿no? Recorrido. Vamos a seguir avanzando porque a, a, a, acaban de apagar las luces para que veamos cómo se ve el lugar, cómo es que está pensado. Sí. Ok, acá vemos rostros. Sí, son eh, es una copia de lo que serían los rostros de Intihuatana del templo de donde están las cabezas clavas que representaban distintas culturas, los distintos visitantes al espacio. que van a ceremonia, un lugar religioso donde se reunían los distintos pueblos. Exacto. Entonces todos estos son representaciones de diferentes etnias, diferentes. Sí. En grupos. todo el templete hay eh, formas antropomorfas y som somorfas, ¿no? Acá solo vemos casi antropomorfas, pero en el templete original, en Tihuanacu, también hay somorfas, ¿no? También hay somor somorfas. Exacto. Ok, ok, y acá arriba tenemos algunos eh, símbolos. Simbología de Teguanacota, generalmente, así, sim simbología andina, que es la representación para nosotros de la Peña que ya es una de toda la cultura, ¿no? sobre todo andina y así Siempre se llama acompañada ¿sí? de guerreros andinos ¿no? los guerreros andinos, los guerreros estos los guerreros de guanacotas los guerreros alados que son una especie de seres guardianes ¿no? de la cultura y del espacio sí. entonces eh, Manuel era un tipo mágico que le gustaba mucho de su mitología, le gustaba mucho de su, de su, de su acervo cultural la idea era agarrar esa simbología y plasmarla de una manera que pueda ser en, en parte decorativa y en, y, y en parte fiesta, ¿no? ¿no? Había que darle mucho color. Exacto. Ahí, ahí veíamos el nombre Guari. Este lugar se llama así, Guari. ¿Qué dirección tiene para la gente que quisiera venir a, a experimentar esto? Porque sí, es, solamente estamos viendo el, el lugar, pero ustedes no saben el espectáculo esencia. de la noche, porque tienen shows en la noche. Eso se los va a mostrar después, pero bueno, ¿cuál? En la estamos en la calle Zagarna en la ciudad de La Paz. ¿no? 339, el... En la dirección 339, bajando de la Iliampu, de Yacovita. Mano derecha. A mano derecha. Ahí está la Peñaguari, un lugar. mágico. ¿no? La Peñaguari. ¿Este mural que estamos viendo? Es un mural, mural ceremonial, ¿no? Es la, es la ceremonia del, del dios uh, Inti, el dios Sol. Entonces, la representación que tenemos aquí es una representación que se ha dado mucho en, el, en, en, en, en varias... Eh, eh, en varios libros, en varias imágenes, pero nosotros lo hemos hecho de forma diferente, ¿no? Ok. Hemos acumulado los guerreros, agarros alrededor para que sea como una especie de halo de luz del dios Inti, ¿no? Y los personajes ahí que son sacerdotes haciendo una, una ofrenda, un ritual de ofrenda al Inti, ¿no? Al dios Sol. Al dios Sol, el dios Inti. Vamos a pasar a la parte del escenario. Aquí es donde la magia en la noche sucede. Seguramente algunos de ustedes han visto mis historias en Instagram o Facebook de lo que sucedió aquí anoche les agradecemos un montón que ahora nos estén dando un recorrido por esto eh, que es impresionante y aquí tenemos el templete principal Sí, es la parte de presentación de tihuanaco la hemos querido representar Tiwanaku como perdiéndose en el tiempo ¿no? delante en Tiwanaku están los dos chachapumas o los dos guerreros que son eh, los guardianes de la puerta, los guardianes del ingreso, la puerta del sol, como te decía, que es una especie de puerta dimensional para nosotros, que te permite el ingreso a distintos ambientes y espacios. Lo que ves de fondo es Tihuanaco, ¿no? Con toda el la manaco. magia que se presenta en sí misma, ¿no? Muy bien. Increíble. Y acá en la esquina tenemos a este... Uno de los monolitos, ¿no? Son dos monolitos, el monolito Benel y el monolito Ponce. El monolito es la presentación mágica del mundo de Tihuanaco, ¿no? Es el... El ídolo, las representaciones allá, la, la, es un mundo mágico, está lleno de iconografía. Sí, icono, sí, claro. Y aquí tenemos más máscaras impresionantes. Todo el espacio está soñado de máscaras. no La máscara, como, como les decía, en Bolivia es nuestra forma en que nosotros cubrimos todo lo que somos, nuestras penas, nuestros problemas, nuestro estrés. Nos ponemos una máscara y cambiamos. no Somos, somos parte de la fiesta. Tenemos la libertad de poder hacer y deshacer, ¿no? Mientras dure el tiempo que tenemos la máscara puesta, ¿no? Pero las máscaras han venido siendo una representación desde tiempos antiguos y se ven en casi todas las culturas en Bolivia, ¿no? Desde las culturas de los llanos, en Amazonas, hasta las culturas andinas. Ok. Tenemos unas representaciones aquí en el techo que se ven increíbles. Estas también brillan cuando apagan las luces. No, o sea, son hechas con pintura fluorescente, pintura que brilla con luz negra, que era parte de lo que Emmanuel imaginaba. No quería esa sensación de brillo, esa sensación de, de luz, que ¿De la noche se convierta en luz, se convierta en fiesta. ¿Cuánto tiempo te tardó este lugar en quedar como ahora lo vemos? Uy, aproximadamente unos 10 años. ¿no? 10, 12 años estuvimos construyendo parte por parte, ¿no? idea por idea. Los murales en óleo nos demoraban seis meses, siete meses por los detalles que, que tenían, ¿no? Incluso algunos más, ¿no? Sí, o sea, se nos dio el tiempo y el espacio para poder trabajarlos, ¿no? Pues, no había la presión de que tienes que trabajar, tienes que entregar esto tal, sino que no. Manuel quería que tuviéramos un ¿no? arte. Compartimos con él mucho entonces el, el, el hacer los murales, crearlos, Incluso había veces cuando... Funcionaba el y como un restaurante, mientras la gente estaba comiendo, nosotros estábamos pintando. Entonces el público venía, se acerca a ver lo que estábamos haciendo, a compartir mucho, ¿no? El bueno, arte de lo gente. que se estaba construyendo Entonces acá. estaban a preguntarnos eh, todo, sí. ¿cómo han avanzado? ¿en qué están? Y era involucrar a todos, ha sido sí. sí, mágico realmente. Es lo que noto, que lo disfrutaron y lo siguen disfrutando, ¿no? Sí, sí. no, es por supuesto. Mm. Cada que, que venimos a este espacio, es, es recordar y contagiarnos de todo lo que ha sido eso, ¿no? O sea, el, el ver a una persona que te pueda dar la posibilidad de crear y de generar tu arte sin, sin ninguna presión, ¿no? no claro. Eso, acompañarte, hacerte parte de su mundo, sí. ¿no? Porque nosotros nos sentimos parte de este, de este mundo, ¿no? de lo, que claro. lo que todo artista desea, un ¿no? Como una especie de mecenas que te, que te apoya y que aprecia lo que haces y. y que también se siente identificado, y sí, ha sido Así bello es. trabajar. Vamos por esta última parte, que todo ha sido espectacular. Tenemos ahora sí al que mencionabas que estaba en la mesa, ¿verdad? Sí, este... el Moreno, el Zey Moreno, ¿no? el, achachi. el Achachi. Una de las figuras de la, de la Danza de la Morenada, al fondo está el mural de la, de la Morenada. Ese mural también vino del Sinchipuma, del lugar que estaba en el Alto. Y se presenta también esa fiesta en los Andes, ¿no? Con la mujer de puñera, el peso de la, la puñera la mujer de puñera y los danzarines, los morenos, ¿no? Los que morenos. Algo importante la... en, el, en el moreno es la matraca, ¿no? Que marca el, el paso de los morenos eh, y eso también hace reminiscencia a las, al sonido de las cadenas, del sonido de las cadenas que, que al caminar... <ríe> ¿No? Entonces la, la matraca hace ese sonido al caminar, ¿no? Y hace reminiscencia a, a eso, las cadenas. a las cadenas que tenía, ¿no? ¿Y por qué este moreno tiene un animal ahí extraño, exótico para mí, que veo que es como armadillo, pero no lo es? Es un quirquincho. ¿Un quinquincho? Un quirquincho. quirquincho. Es un animalito un armadillo chiquito que vive en Oruro en los arenales, ¿no? Y okay. antes las matracas los hacían de los quirquinchos, los charangos también se hacían con O sea, por supuesto que no. está prohibido hacerlo ¿no? O sea que lo tiene como instrumento musical Sí, antes era, era muy usual tener al quirquincho como una matraca o como un charango, digamos ¿no? wow. y, charango. y esto es lo que hacía el sonido como representación de las cadenas, de las cadenas. En realidad la, matraca, la ¿no? matraca sin importar un poco la forma porque ahora eh, se, se la sigue haciendo de distintas maneras, Ajá. pero Sí, en ese entonces sí, era muy común usar el armadillo como matraca, digamos, ¿no? ¿es la diferencia con un armadillo, o es de la misma familia, pero es que tiene pe pelaje, sí, ¿verdad? Sí, tiene pelitos y es chiquito, y, es chiquito. Y, y se hace un instrumento increíble, que es el, uh -huh. el charango, que es también un icono de la cultura boliviana, ¿no? Su sonido es bellísimo. wow Vamos a pasar a, a este, que es el personaje... Puma, ¿verdad? El guerrero sí, Puma. Sí, el guerrero Puma, el Puma, Sí, cada que veo a este personaje, bueno, de, anoche que viene y ahora, siempre pienso en los mayas porque así era la vestimenta de los guerreros jaguar. Hay, hay mucho eh, de, de parecido en común con nuestra mitología en México, sí. en el Perú, acá en Bolivia, en el Ecuador, o sea, compartimos las mismas ideas, compartimos los mismos personajes, entonces, allá en México comparten el ritual de la muerte como nosotros lo hacemos, ¿no? De una Exacto. forma distinta, como una fiesta. Somos culturas y países hermanos. Exacto, entonces compartimos esas ideas, es imaginario, ¿no? Mira. Este es el, el mural pensado para el, para el bar, ¿no? la idea del lago, de la profundidad y la magnetosidad del lago. Y los, las, las bases, los vasos De los tichis Que son los felinos andinos Viviendo, ¿no? llegando a la ciudad de la Paz. Qué cosa más impresionante Y maravillosa, ayer tuvimos la oportunidad De subirnos a uno de estos Con cabeza de puma, es algo Como regresar en el tiempo sí, ¿eh? Y esta pintura Es bellísima también Yo la vi anoche Y dije yo la quiero en mi habitación <risa> ¿Quién de los dos hizo las o Los detalles entre los dos? Trabajamos entre los dos, ¿no? Trabajamos entre los dos. Sí. Ambos somos de la Escuela de Arte acá de la Paz. Entonces... Son la escuela, la escuela de Arte. Sí. Aquí estamos viendo a los artistas. <risa> veo veo en tus ojos, ves tu obra y te brilla también. Y a ti también, María, te veo emocionada por lo que han creado, por lo que compartieron con el señor Emanuel. Y de verdad que ahorita en esta transmisión estamos eh, compartiendo esto al mundo. Para todas las personas que están en YouTube, en mi canal, y que este video, esta transmisión va a quedar para ahí, eh, para el tiempo que exista YouTube. Y para mí es un honor. Quise hacer una transmisión en lugar de un video, porque no iba a ser lo mismo. Eh, el, el yo contar una historia o mostrarla con lo que ustedes me pudieran platicar, a que de verdad ustedes mismos nos, nos compartieran el sentimiento que tiene este lugar, las pinturas... Y, y todo lo que aquí hay. Este es el último de los murales en la forma en que caminamos y qué representa. Bueno, otros bailarines del mundo andino, no. Está tomado de un libro sobre la danza y las máscaras, donde representan algunos personajes. De ahí hemos tomado la mayor parte de ellos y los hemos representado, no, en estilos diferentes, distintos. Como les digo, la Peña Guáris ha ido creciendo en su imaginario en el tiempo en que hemos venido trabajando, no. Primero se tiene la idea de una representación muy, muy, muy postal, digamos, de, de, de los bailarines. Ok. Para luego ir creando una magia, ¿no? Creando un mundo sí. distinto. ¿no? Ya los personajes vayan cobrando vida y no sean simplemente representaciones. ¿no? Y, y lo, lo hacen. Es más o menos lo que se ha ido construyendo de poco. ¿eh? Lo hacen, lo hacen. Hay, como les he dicho, pinturas muy realistas, muy fuertes. Fuera de lo artístico y de la magia del lugar, ¿ha habido algún momento, un fenómeno, algo extraño que sucede aquí, con tanta energía? <risa> en verdad siempre nos contaba, ¿no?, de sus, de sus historias, de sus personajes que estaban vivos para él. Nos hablaba mucho de lo que significaba la Peñaguari y se siente la magia, ¿no? Sí. Ustedes van a ver en la noche Ese lugar es sí. eh, En la noche es otro espectáculo increíble Si podemos eh, tener la oportunidad Vendríamos en la noche a ver el, el show Para que la gente vea Cómo es de noche y cómo cobra vida Aquí está el eh, El lugar para, Puedes ponerle ahí, píquenle en medio aquí Ahí está eso. Ahí está la dirección Para que ustedes eh, que Vengan a Bolivia Y puedan eh, darse la oportunidad de conocerlo, esta es la dirección y también la comida es increíble, anoche comimos aquí, las bebidas, todo muy representativo de lo que es Bolivia y, y me encantó porque pude conocer Bolivia, o poquito de Bolivia en un solo lugar y ahora con ustedes y platicándonos todo esto, pues a algunos que tenemos poco tiempo de, de venir aquí, pues nos ha ayudado bastante. Bueno, gracias a ustedes por la visita. Y a toda la gente que nos está viendo, pues, invitarlos. Si se vienen a La Paz, si se vienen a Bolivia, vénganse a la Peña y no se van a arrepentir. Este es un lugar mágico. Van a encontrar un resumen de todo lo que es Bolivia. Van a encontrar la magia de nuestro gran amigo Manuel, que crea todo este espacio. La mejor comida en La Paz, la mejor bebida, el mejor ambiente. Se van a ir completamente satisfechos. Tiene página de Facebook este restaurante, sí. ¿verdad? Tiene, Peña Huari. Peña Guari en Facebook. Por favor, todos vayan al, al Facebook de Peña Guari y pues díganle lo bonito que es, díganle lo que han visto y sus impresiones. Y también ustedes tienen Facebook, ¿dónde los encuentran? <risa> Bueno, y de, de forma independiente, ¿no? Mario Cariaga, ahí está mi Facebook, aunque no lo visito mucho. Okay. Soy un artista que le gusta mostrar mucho sus cosas, soy un artista... Pero deberían, deberían debería demostrarlo. Oscuro, pero si esta es una oportunidad para que se pueda difundir lo que trabajamos, pues bienvenido, ¿no? A partir de ese lado. Claro, ¿y María? No, bueno, igual, solamente el con María de los Ángeles Salinas Cardona... Eh, no, no, es de un placer compartir con ustedes esta magia, este, este encuentro que para nosotros representa una etapa significativa de nuestra vida, de nuestro arte, eh, todos los murales están hechos con, con mucho, mucho amor, con mucha entrega, así que qué lindo poderlo compartir con, con el mundo, Manuel estaría muy contento de, de, de, de, de ver esto, de, de lanzar esto al mundo, que es lo que él también en algún momento quería. Mil gracias por su visita y sean bienvenidos acá a Bolivia, al Guare. Mételo para que me despida bueno, y bueno. ya cerramos. Ah, ya aquí, tenemos ver, aquí tenemos el armadillo. Aquí tenemos el Quinchu, Quirquinchu, Quirquinchu. Todo lo, lo digo mal, no puedo acordarme las palabras Quirquinchu, mira qué maravilloso. Yo no puedo llevarme uno de estos para México, ¿verdad? No, puedes. <risa> tal vez, ahora ya no. <risa> y yo así como no. mi mano de lobo, no, <risa> qué, ¿qué? ¿Qué cosa maravillosa? Obviamente, estos animalitos Pobre que sea. vivan en, en su Pobre. naturaleza es lo mejor que pudiera haber. A, a veces, la, las personas me preguntan que por qué tengo animalitos disecados, pero no es que yo los mande disecar, ni mucho menos, es porque de repente los encuentro en algún lugar y me gustaría rescatarlos como para conservarlos para siempre, en este caso, este kirquincho habita aquí en el Guay, tiene su casa y permanecerá, no deseamos si por el, muchísimo tiempo. Para... A ver ah, si no. se puede, no sé sí, o sea, si es la acá, llave, ver, ojalá, ojalá, ojalá. Es, no, no es no mm. no, la llave mágica. No es la llave mágica, no bueno. <ríe> Ay, ah, este, qué cosas eh, más impresionantes. Aquí tenemos una colección también de figuritas que Emanuel coleccionaba. No, le gustaba mucho rescatar cosas que encontraba, ¿no? Híjole, no sé, yo traje algo interesante para poderles eh, compartir, ¿no, verdad? No, no, no, no traigo ahorita, sí. pero ahí traigo algo. Ya, porque me gustaría bueno, real, si donarle algo a, claro al sí. Wari, no, digo, no, con, pues, con no, mucha humildad, no, con mucho respeto. Con mucho respeto. Me hubiera gustado dejarles algo de. de Tengo. Quedó una corona de dulce y queda el. Eh, traigo un. Bueno, vamos a, a grabar. Vamos a terminar. Ya no se pudo abrir, ¿verdad? No. Vamos a no, terminar. No vamos a terminar con, sí, sí, sí, con Emanuel. ¿Les parece? Sí, nos parece perfecto. perfecto. Porque. Ah, mira, vamos a. Creo que sí se va a abrir. Mientras, voy a hacer el esfuerzo. ¿no? Ah, ok. No, si no me Vamos a terminar la, la transmisión aquí con, con Emanuel, que fue quien nos invitó seguramente desde que entramos a este lugar, desde que lo vimos en internet. Seguramente su esencia eh, hace que la gente siga siendo invitada. Así que les agradezco mucho por la explicación, por su tiempo, por querer compartir esto con nosotros y... Y con el mundo y a Emanuel también le agradecemos eh, la maravillosa obra que ha hecho aquí en Bolivia y que representa a este país de, con, con lo mejor. Gracias en verdad por haber hecho de su, de su concepción eh, una realidad. Miren, ¿cómo, con qué vamos a terminar, no puedo creerlo. Uy, qué este es por el... Está caliente. Si ustedes lo tocan, está caliente. Está vivo, imagínate. Está en peligro de extinción. Sí. quirquincho está, está en peligro de extinción. Este es un ejemplar que tenemos aquí. Es una pieza ya para la posteridad, para las personas que ya no van a tener la oportunidad de ver uno vivo. Pues aquí tienen un kirquincho de la familia de los... Eh, ¿Cómo se llama? Marín, de los amarillos, ¿verdad? ¿no? Eh? wow Wow. Nunca había sido sacado, sido sacado de ahí No, de verdad, señor no, no, no, no, no, no, Ustedes, ustedes O algo que, que es un honor Y que para mí es, casi no lo merezco Digo, no lo merezco Pero para toda la gente en YouTube Aquí tenemos un Quirquincho Y aquí tenemos el Guari, un lugar increíble en Bolivia Y con esto nos despedimos Mil gracias a todos Les mandamos un abrazo hasta México Y hacia toda Latinoamérica Gracias en verdad por apoyar estos videos y la cultura. Vale, muchas gracias pues a todos por, por escucharnos, por vernos, a ustedes por venir acá, a Emanuel. Son cuatro meses que Emanuel partió de esta tierra, pero está aquí aún presente. Con nosotros. Hace cuatro meses. Sí, Emanuel nos, nos dejó, pero nos dejó físicamente, pero su espíritu, su magia está conviviendo está. con nosotros todo el tiempo. Y es parte de este peña y va a ser parte de este peña porque esto ha sido su idea, su creación. Nosotros solamente somos los artífices de esa genialidad que él tenía, ¿no? Perfecto. Gracias. Un abrazo desde el lugar y desde Bolivia para todos. Listo.